Soy miembro del Consejo de Pueblos de aquí del Estado de Morelos, que nace a través de un movimiento en defensa precisamente de la tierra, el agua, el aire y el fuego. En la región surponiente del Estado, el movimiento de los 13 pueblos emprende esta lucha para defender nuestro territorio. También, como vemos el avance de diferentes empresas que están dañando y perjudicando nuestras tierras. Es deber y obligación, creemos nosotros, de defender lo que es nuestro. Nuestro porque viene siendo una herencia milenaria de nuestros antepasados y que realmente tenían ese amor y ese valor a todos los recursos naturales que tenemos para la sobrevivencia de cada uno de nosotros los ancestros de todo Mesoamérica se comunicaban y se ponían de acuerdo compartían la palabra escuchaban para poder organizarse y defender a nuestra madre tierra el gobierno federal el gobierno del estado con el apoyo de los paramilitares han estado saqueando nuestros bosques. Y Cherán no está de acuerdo. El 15 de abril del año pasado dijeron: Ya basta. Nosotros no teníamos contemplado de que íbamos a, a sacar a patadas a los partidos de ahí. Eso. Pero se dio por la conciencia de nuestros pueblos. De nuestro pueblo. 300. 20 hectáreas que acaba supuestamente con agua de comprarle al núcleo Gidal en donde hubo un comisariado consejo de vigilancia que estuvieron coludidos con la compra a donde estuvieron al lado del gobierno donde han estado al lado de los proyectos que se quieren hacer de años atrás en nuestra población nosotros decimos como campesinos del pueblo de Nesquipaya, que esa supuesta venta fue amañada no respetaron el procedimiento de la ley agraria la violencia de la que hablaban aquí los compañeros hace rato en nuestro pueblo, el barrio de donde venimos que se llama Huitel entran los los criminales solapados, sí lo decimos, solapados por el gobierno del Estado y federal a matar a nuestra gente hasta entre su casa. Hoy Tepoztlán vive una nueva lucha por despojo donde los representantes y ejidales han sido cómplices al otorgar su firma ante la conformación del Frente en Defensa de Tepoztlán el grupo de ejidatarios en lucha se sumó a la voz de no a la ampliación de la autopista. En la comunidad de San Dionisio del Mar está viviendo una situación difícil en este momento. Nosotros eh, tomamos el Palacio Municipal desde hace eh, seis meses, vamos a cumplir siete meses. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque... este el gobierno, el Estado, nos está imponiendo un megaproyecto que es eh, eh, un parque eólico. Las compañeras y compañeros de, de la cooperativa El Ocotenco no pueden eh, viajar tan frecuentemente porque están enfrentados a cinco órdenes de aprehensión por cargos absurdos eh, los inculpan del de derribo de 25 árboles cuando ellos se han opuesto no solo al derribo de estos árboles sino a toda la tala que especialmente desde el año 2000 encabeza una familia y dos miembros de ellas Margarita y Pedro Canales auxiliados por una banda criminal famosa en la región que se llama Los Negros Universidad Tunal hizo un estudio donde dice que esa termoeléctrica no puede estar ahí porque el pueblo está, pues atraviesan los ríos de lava, los ríos volcánicos, ¿verdad? Dice que si se hace si hace una explosión el volcán, pues va el gasoducto, va la termoeléctrica y explota. La, la termoeléctrica explota, está el volcán y nos están cerrando los pasos para poder salir del pueblo, ¿verdad? Sí, en caso de una explosión volcánica. El viernes de la semana pasada se hizo una reunión en el pueblo de Huesca donde llegó el presidente electo del ayuntamiento de Huesca y también llegó intimidaciones por parte del gobierno del gobernador entrante tanto como del gobernador saliente diciendo que va a mandar este, granaderos, o la, la marina o lo que, lo que puedan, ¿verdad? la tierra, el territorio y el terruño todo eso es lo que defendemos compañeros no es nada más un territorio productivo para la competitividad como dicen estos idiotas educados en Estados Unidos eh, para beneficio de los grandes consorcios empresariales no es para vender la tierra, no es para competir a ver quién la exprime más y la destruye es nuestro territorio al que tenemos derecho. La tierra, inicialmente decíamos, es nuestra tierra donde estamos pisando. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que la tierra también tiene subsuelo y en el subsuelo puede haber agua o minerales. Y entonces dije, no, no nomás nos están quitando la tierra, también nos quitan el subsuelo. Le quita a los pueblos su representación en los comités hidráulicos y dejó de existir esa figura y le quita a los pueblos, más bien le da al capital el derecho periente de comprar y de invertir en los recursos hidráulicos del país. Hoy yo no sé cuántas lagunas, cuántos ríos, cuántos manantiales en el país son ya propiedad de capital extranjero. Para llevar a cabo una asamblea donde está de por medio la tierra de uso común, no puede ser una asamblea simple, sino debe de ser una asamblea dura o calificada y donde debe de estar el 50% más uno. No sé si es una cosa natural o de veras ya está mafiado hasta el último rincón de nuestro país, que hasta el presidente municipal pasa por encima del pueblo y decide por sí mismo y al pueblo se lo pasan. Como dicen, por un independientemente del núcleo ejidal, tiene que haber una asamblea general del pueblo para darle a saber lo que, se tiene, lo que va a pasar dentro de la población. Porque si acaso hay un bien para aquellos ejidatarios que quieren vender, ¿le van a compartir a los que no son ejidatarios? ¿Les van a compartir ese bien? Desde luego que no. Ah, pero si hay un mal, sí le comparten el mal al pueblo en general. Precisamente por eso se tiene que hacer también una reunión, una convocatoria al pueblo en general, para que el pueblo en general exponga su conformidad o su inconformidad. Primero empiezan a hacer campañas, nos quieren convencer, llegan a hacer gobierno, y entonces ellos ya tienen todo un manual de cómo es que nos van a saquear la tierra, cómo es que nos van a despojar. ¿Cómo es que primero nos imponen, nos quieren imponer el proyecto? Luego dicen, estos señores tienen tres meses, tienen seis meses, para que griten para que hagan sus marchas, después se van a cansar, se van a aislar, vamos a comprar a diez personas y después vamos a dividirlos entre el pueblo y si aún no quieren, entonces los vamos a reprimir con la fuerza que ellos nos legitimaron. No estamos defendiendo esas tierras que nos dejó el general Emiliano Zapata, ni la revolución que él encabezó. ¿Qué nos pasa, compas? ¿Qué nos pasa? Digo, ¿qué nos pasa? Tenemos miedo. Creo que todos tenemos miedo. Pero sobre ese miedo tenemos que vencerlo y defender nuestros derechos. Porque ya basta de este gobierno, impasto y corrupto, que solo sirve a los intereses extranjeros neoliberales. No estamos de acuerdo. Somos ignorantes, pero sí sabemos cuando nos pegan. Por naturaleza sentimos, sin saber leyes, sentimos que nos están pegando. La mejor defensa, el mejor amparo, somos todos juntos, luchando y defendiendo lo que nos corresponde por derecho. Porque no podemos vivir con las instituciones del Estado que no responden a los intereses del pueblo. Eso. Tenemos que crear nuestras propias instituciones, las instituciones del pueblo donde resolvamos toda la problemática de cada uno de los pueblos de México. ¡No, no,